había convocado para ir a las 17.30 la reunión. Lamentablemente, como ustedes han visto, no se han apersonado los artistas. Eh, no comprendemos la razón, puesto que era una gran oportunidad para poder intercambiar criterios, hacernos conocer su problemática, como decía, pero también, por supuesto, el gobierno hacer la explicación que se le ha efectuado de manera pública eh, anteriormente. Así que... Eso es lo que queríamos anunciar ¿no? a ustedes, para que puedan comunicar a la opinión pública. Ministro, perdone, eh, pero de todas maneras parece prudente, en criterio de los músicos y artistas, que ellos puedan reunirse a nivel nacional para, para tener una posición más clara al respecto y hacerle conocer a ustedes. Quería decir que ese movimiento no era nacional, que era de algunos artistas de algunos sectores. Eso me estaría diciendo usted con esa pregunta, ¿no? Yo no, supo, yo no soy pero parece que esa es la vía orgánica que ellos tienen. Ministro. Está bien, pero bueno. Ministro, pero ellos reclaman, indican que hay un cobro desordenado y arbitrario de los impuestos, la propuesta, porque ellos indican que varias empresas de artistas han entrado en quiebra, porque indican que de un 100%, por ejemplo... Un, 40, un 60% es el pago de impuestos y un 40% serían las ganancias. Y que de esas ganancias además tienen que cubrir, por ejemplo, gastos de logística y que al final ellos terminan, eh, digamos, para, ganando para el Estado. Entonces, ¿ese tipo de observaciones se ha conocido, por ejemplo, en la reunión que tuvieron con la ministra de Culturas? Bueno, ahí hay contradicciones, ¿no? Porque el impuesto sobre las utilidades, vale decir, los ingresos descontados de los gastos, esa es la utilidad. Y el impuesto que se paga es sobre esa utilidad, no sobre los ingresos, peor sobre los gastos. Entonces, pues esos temas son los que había que sentarse para aclarar, porque a nosotros nos queda absolutamente claro que eh, el sector de los artistas se está beneficiando de la normativa vigente que indica que todos aquellos artistas que se presentan en conciertos y todo ello, patrocinados por el Estado a través del municipio, gobernación, el gobierno nacional, de cualquiera de sus reparticiones, ¿no? están exentas del pago de impuestos. ¿no? Ahora, aquellas eh, bandas, orquestas que tienen representantes, ¿no? porque ahí la forma en que ellos operan no es que las, eh, estas, estas bandas, estas orquestas, son contratadas directamente por, por alguna persona, sino a través justamente de un representante de una empresa que administra esto. Y si estamos hablando de que una empresa administra eh, el servicio de los artistas, por supuesto, esa empresa tiene que tributar. ¿no? Tiene que tributar, es una empresa. Entonces la empresa lo que tiene que hacer es eh, generar mostrar los ingresos, mostrar los gastos que está que me preguntaba la periodista y sobre el neto que es la utilidad neta recién tributar como cualquier otra empresa no hacemos tributar nosotros sobre el ingreso bruto no no existe esa situación en ninguno de los sectores inclusive ni en la banca no no existe eso eh, así que yo creo que esos temas son justamente los que deberían venir aquí al ministerio y aclarar Ministro, ¿se puede reprogramar este nosotros siempre hemos estado abiertos, no lamentablemente hay agenda, hay algunos viajes que tengo eh, previstos, hay reuniones internacionales que tengo que asistir, así que con paciencia esperemos que se reúnan hay, a nivel nacional, ¿no? que hagan un movimiento nacional y que recién vengan aquí a, a conversar con nosotros. Pues, ¿no? Bueno, en realidad, no y es otra cosa que también es importante que se aclare a, a la opinión pública, el gobierno nacional no ha sacado de las leyes que ya están aprobadas tres, cuatro años atrás, ni una sola norma adicional. Y se ha estado aplicando ¿no? eh, esto, lo vigente. Por lo tanto, es pues de extrañar que recién ahora se den cuenta que este, tiene que tributar. ¿no? Cuando hay facturas, eh, hay descargos que ya estas, eh, estos artistas han empezado a, a elaborar, por lo tanto eso es lo que a nosotros nos extraña ¿no? de esta situación ¿pero se aceptaría eh, la propuesta de ellos que tengan, que quieren tener una ley propia de los artistas? ¿eso se aceptaría? O... bueno, la ley eh, la ley para los artistas no le veo mayor inconveniente pero otra cosa es el tema tributario que es una ley también específica ¿no? que es eh, que está a cargo del Ministerio de Economía el tema de culturas, de, de artistas no tenemos ningún problema, seguramente lo trabajarán con la ministra de Cultura, es eso, pero el tema tributario es un tema que nos compete a nosotros. Entonces, si hay algo que quieran conversar sobre el tema eh, tributario, han estado las puertas abiertas para los artistas, como hoy día, ¿no? para poder conversar. ¿Cuánto generan aproximadamente de los artistas? Bueno, ese es un tema que no lo tenemos con, con exactitud, puesto que el NIT que ellos abren no lo hacen pues, como... Este código FER, como no sé, como algún conjunto, ¿no? Lo abren como eh, o un unipersonal o directamente esos temas lo maneja su representante, que sí está afiliado como persona natural con su NIT y todo ello. Entonces, es muy difícil poder tener un desglose de la información artista por artista, ¿no? Lo que sí queda claro es que <coughs> los artistas que están haciendo su trabajo que no han tributado es porque seguramente se ha aplicado ¿no? El, eh, la norma vigente donde los eximen. Eso está claro para nosotros. ¿Se puede pensar en un régimen especial, un régimen no simplificado sé, es para ese sector? ¿Pero <risa> ¿Pero... <risa> sí, bueno. ¿no? Miren, no estamos nosotros muy contentos con abrir regímenes simplificados o especiales porque han visto los problemas que tenemos con estos sectores. ¿no? Pero siempre amplios a escuchar qué es lo que proponen. No eh, No creo, particularmente como boliviano, que ellos vengan a decirnos que no quieren tributar. Eso es para mí algo importante. y A mí me gustaría que los artistas empiecen ¿no? su, su presentación diciendo que quieren tributar, como todos. Porque hay, evidentemente... Artistas que tienen bastantes ingresos, hemos visto algunas facturas porque ya estamos investigando un poco este tema, hay facturas bastante jugosas ¿no? de artistas, como evidentemente hay otros que lamentablemente no tienen los ingresos que tienen estos otros. Entonces la lógica impositiva nos dice que cada uno tiene que tributar de acuerdo al tamaño de su bolsillo y eso es lo que queremos aplicar, nada más. De que se debería hacer una diferenciación en cuanto a los, uh, a los pequeños grupos ¿no? que están metiendo los y de los grandes grupos ¿no? que ya están consolidados. Uno esto y el otro es uh, sobre esta ley que ya data de hace más de 30 años, ¿no? Esta, eh, ¿Por qué ahora decimos que recién hacer esta elección y no antes? Bueno, la verdad, eh, todo este conflicto se ha originado de una reunión que han tenido los artistas con el presidente de Impuestos Nacionales, donde él solamente, lo único que ha hecho es recordarle lo que está vigente hace muchísimo tiempo atrás, nada más, ¿no? De ahí que extraña que ahora se hagan estas movilizaciones, estos, uh, estas reuniones para hablar del tema tributario, eh, no, no debería haber esa reacción desde nuestro punto de vista porque se ha estado operando así. Sin embargo, de ello, nosotros entendemos las preocupaciones. Nadie, a nadie, a ningún boliviano lamentablemente le gusta tributar. Y eso yo exhorto a través de los medios de comunicación siempre para que vayamos profundizando la cultura tributaria en nuestro país. Y creo que nuestros embajadores, que son los artistas, deberían ser los primeros en tener la conciencia tributaria, ¿no?, por eso yo a mí me gustaría escucharlos, empezando la reunión, diciendo que quieren tributar. Eso quiero escuchar. De mis artistas, porque yo tengo muchos artistas nacionales que son mis favoritos también. Pero eso no quiere decir que les exime de sus obligaciones y sus responsabilidades como bolivianos de tributar. ¿no?